Hola a todos. Gracias, gracias por acompañarnos. Qué bueno que están con nosotros este día. Hoy quiero hablarles sobre las elecciones que recién acaban de efectuarse, elecciones especiales en el Alto Manhattan, para escoger a quien ha de suplantar a la ex asambleísta Carmen de la Rosa. Varios candidatos han terciado en el día de ayer... Unas elecciones extremadamente pírricas, donde ha salido ganador Manny de los Santos, gana el escaño a la asamblea. Manny de los Santos es el funcionario electo, como ya le hemos dicho, del Alto Manhattan después de ganar la elección especial del Distrito 72 de la asamblea este martes por la noche. Y será Manny de los Santos quien va a reemplazar a Carmen de la Rosa. El escaño del Alto Manhattan quedó vacío después de que de la Rosa fuera elegida para el Consejo de la Ciudad en sustitución de Idanis Rodríguez en el mes de noviembre. Los resultados que han arrojado las elecciones especiales según la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York establecen que Manny de los Santos Demócrata ha escogido el 61% para un total de 1.437 votos. Naima Silver Matos, de el Uctown Rice, un 31% fue independiente, ha sacado 735 votos. Y el desconocido Edwin de la Cruz, que representa al Partido Republicano, ha escogido el 7% para un total de 167 votos en total. La plantilla completa en esa área donde hubo elecciones especiales es de 2.339 votos. 2.339 votos residentes en Uptown votaron a los candidatos registrados en las elecciones especiales y ocho personas optaron por escribir a otros candidatos para poner esa participación de los votantes en perspectiva. Hay alrededor de 134.674 personas que viven en el Distrito 72 de la Asamblea, de acuerdo al censo del 2020. El Distrito de la Asamblea se extiende. Desde alrededor de la calle 168 al oeste y al este por el lado de Broadway hasta casi la totalidad de Ingu. De Los Santos no había publicado ningún tipo de mensaje de victoria en sus sitios de medios sociales en la mañana de este miércoles. En la noche de las elecciones, De Los Santos fue apoyado por Carmen de la Rosa, Shaun Abreu, La Toya Joiner, Al Taylor. Y Adriano Espaillat. En un mensaje que aparece en su Instagram dice estoy muy agradecido de recibir el apoyo de este dinámico grupo de funcionarios electos de Manhattan. Estoy orgulloso de la fuerte coalición que estamos formando y que está comprometida a brindar soluciones y resultados a los residentes de Manhattan. Asegúrese de que usted y su familia salgan a votar en las elecciones especiales del martes 15 de febrero del Distrito 72 de la Asamblea. Pírrica, dos, menos de 3 mil personas salieron a votar. Pírrica, muy pírrica, lo que indica que lo que viene será peor, será catastrófico, porque ha venido un descenso meteórico en el liderato eh, dominicano del Alto Manhattan, mediado por malos trabajos de Adriano, de Idanis, de Carmen de la Rosa y la fulminación total de un liderato desaparecido en todos los órdenes. Cuando hay problemas sociales, el liderato tradicional está escondido. Cuando hay un problema como el COVID, el liderato tradicional se escondió. Con la muerte de los dos policías de origen dominicano en Harlem, ese liderato también se escondió. Y ese liderato viejo fue fulminado por Adriano Espaillat. Escuchar el discurso de Manny de los Santos, escuchar el discurso de Adriano, escuchar el discurso de Carmen de la Rosa, escuchar el discurso de Naima, escuchar el discurso de todos. Lo que están y los que llegan es el mismo patrón, no hay cambio. Hay una discotomía en una comunidad masoquista que no tiene futuro. Falta de coherencia y de equipo. Allí nadie cree en trabajo en equipo. Nadie, ninguno. A Naima se le presentó la posibilidad de crear una buena plataforma, pero ella viene de la escuela de Adriano y Adriano tiene una escuela de borregos. Entonces no hay forma. Eh, lo que hemos visto hoy nos demuestra que a Adriano le esperan días muy difíciles, caóticos, si se quiere, ante el descenso de esta votación. Adriano creó una escuela de títeres en el Alto Manhattan y la expandió hasta el Bronx. Y hay gente que se cree que Adriano es la última Coca-Cola del desierto cuando es lo contrario. Adriano no es más que un bufón amparado en publicidad de periodistas asalariados por él y por el consulado en el Alto Manhattan. Error que cometen los candidatos todos usar los mismos periodistas de ahí arriba, de ahí arriba, que cuando... Ellos le dan una nota, primero la ley Adriano, que los medios para los cuales trabajan esos comunicadores. Algunos vendiendo falsas ilusiones de medios para los cuales ya no trabajan. La comunidad perdida, totalmente perdida. No hay alternativas, no hay futuro. Y todo pinta extremadamente difícil para los dominicanos del Alto Manhattan. Así las cosas este martes. Ma, eh, Manny de los Santos ha ganado la elección especial del Alto Manhattan será el próximo asambleísta más de lo mismo, poco que esperar aunque la mayoría dice que es un muchacho noble, sencillo simple y que merecía la posición éxito amigo éxito, mucho éxito gracias, Dios con todo hasta un nuevo encuentro aquí en lo que se comenta en la red, hasta entonces